se llama Políticas Educativas, Cuerpo y currículum eh, Inició su, su tarea y su, se creó en marzo de 2010. Y bueno, y venimos trabajando con un conjunto, yo que sé, entre 8, 10, 12 personas. Este, hacemos una actividad generalmente quincenal de trabajo de 3-4 horas por para 15 días y donde vamos planificando año a año. Hacemos una actividad de planificación generalmente a principio de año, Hacemos, llevamos una agenda de reuniones todo, sistemáticas todo el año. Las empirias que se han tomado son diversas, hay eh, la parte empírica, qué fuentes, qué problemáticas, bueno, entonces la, hay una pata fuerte de políticas educativas actuales y también, ¿no? Este, y bueno, y la política entendida, bueno, en términos Foucaultianos por un lado, o sea, este, ¿no? Eh, o sea, no es esa macro política del poder de los políticos, sino esta cuestión del poder difuso, las micro políticas, los micropoderes, en ese sentido, ¿no? El marco teórico referencial del grupo tiene como dos, dos grandes afectaciones, podría ser que dijera teóricas. O, eh, por un lado, todas las afectaciones de, del análisis de discurso y, y la teoría de la cañana a la teoría de la enseñanza. ¿no? Este, y ahí trabajamos cuestiones de enseñanza y de currículum, ¿no? cómo afecta una visión desde el psicoanálisis, una visión desde un concepto de sujeto que está atravesado por el inconsciente, que está barrado, cómo afecta eso este a justamente a la educación, a la enseñanza, al currículum. Y bueno, y también eso también ha afectado también la concepción de cuerpo, porque el cuerpo es otra de las categorías importantísimas. Entonces, bueno, el cuerpo como una construcción social histórica, pero a su vez el cuerpo como también ha atravesado, bueno, esos registros, este, de, afectado por una teoría psicoanalítica donde hay una cuestión, por ejemplo, del cuerpo pulsional. Mi investigación personal de, de tesis de maestría y doctorado se centró en una historiografía y un análisis de discurso de, las, de la formación del proceso de educación física en el Uruguay y tal. Y ahí, desde, la, desde la, la tesis de maestría, fue desde la época de Varela, 1878, hasta 1947 y la de doctorado va justamente toda la década, desde el 48 al, al, al 1970, ¿no? entonces abarca un pedido bastante importante.